Del programa. Ah, okay, okay, okay. <risa> Gracias por permanecer con nosotros en de mañana, señores. Habíamos eh, teníamos o tenemos una entrevista importante, y esto en razón de conmemorarse el 208 aniversario de, de la, del nacimiento del, del patricio Juan Pablo Duarte. Tenemos con nosotros un abogado. Eh, maestro de historia de en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guasa, Recinto San Francisco, y un gran amigo y hermano es el licenciado y Juan Sierra Difo. Me han cambiado entonces no ponen que uno conoce a Tony Sierra Difó, no Juan Sierra Difó. Buenos días, Tony. Buenos días, hermano. <ríe> Buenos días, amado Francis. Gracias comiga. por estar aquí. Yerjan, amigo, colega, sí, conterráneo. Y... Hay muchos abogados en este centro. Sí, sí, Se sí. fue uno ya, mi profesor. Y somos de la misma zona, Tony. Y de la misma zona, sí, conterráneo. Sí, ya de cercado. un sí. Sí, este muy... vecino, ustedes. Sí, claro. Somos vecinito, Son con una vecino. distancia promedio de, de kilómetro ahí. Sí, pero muy poco. Sí. Dividimos la, las comunidades, ¿verdad? Claro, sí, dividimos eso. por ahí. Mira, eh, queremos conversar con Tony acerca de. De, de la historia del pueblo dominicano y sobre todo de, de la trinitaria y el cimiento de independencia, como cimiento de independencia de los dominicanos del yugo haitiano. Y con eso eh, iniciar para poner en contexto eh, tu entrevista. Bien, eh, no hay forma de, de referirse a la trinitaria sin tocar por necesidad el artífice principal y cómo no hacerlo un día después de, de, de su natalicio. Sí. Estamos hablando de, de Duarte. Eh, ¿En qué contexto nace Duarte? Duarte nace en, en la España boba. La España boba fue aquel periodo después justamente de la guerra de Reconquista entre 1809 y 1821 que vivió la colonia, porque a veces hasta uno dice que vivió la República Dominicana. No, sí, que éramos la colonia. la colonia todavía. Y la colonia ni se sabe cuál, porque ya nos habían entregado también a Francia. Y luchábamos con Francia por no ser de Francia, y de hecho, eso fue lo que hizo. Mientras estás hablando, vamos recreando en imágenes Correcto. Eh, esos periodos. Correcto. O, o qué, eh, ¿Cómo era ese momento de la, eh, la colonia? Para no hablar de la República 1 Correcto. Entonces, en, esa, en ese periodo de pobreza extrema, nace eh, eh, Juan Pablo Duarte, en el 13, de una familia acomodada, porque la, eh, su padre, de hecho, yo decía en un programa que estaba en el día de ayer, que si hubiera estado el, el, el, la constitución dominicana, le prohibía el monopolio. Él era el único del área, en el muelle, que tenía la venta de materiales para barcos y eso. O ser un comerciante muy bien establecido, don Juan José Duarte. Tanto así que lo manda a estudiar fuera del país, a Europa. Eso no era común eh, en ese momento. Y en momento de la España boba. Hay gente de la España boba. Hay gente que dice que desde niño él tenía aquella visión política. No hay dato de eso. El niño, lo que era un niño sumamente inteligente y organizado. Pero de que tenía alguna visión política, con esa vino de Europa. Eso sí, con esa vino de Europa. <risa> En Europa había una especie de ebullición importante en, en los años que él fue, vino como en el 28. Y entonces aquellos movimientos filosóficos y culturales que vivió el mundo europeo, el romanticismo sobre todo, que parió después las llamadas revoluciones burguesas, uh -huh. previa y después, eh, el caso del nacionalismo como tal, como, como movimiento filosófico que estaba en, en Europa, él vino imbuido de todo aquello. Y entonces trajo en la cabeza su proyecto. Eh, se habla de que se inspiró básicamente en, el, en, el, en la conspiración de los soles de América, que, se, que fue un movimiento cubano, de alguna manera estaba inclinado ese movimiento por, por eh, la, la tradición masónica que Duarte también lo era, pero además en lo que fue la Gran Colombia, como aquel proyecto concebido por Miranda, venezolano, y después ejecutado por, por Simón, Simón Bolívar. Bolívar. Entonces, todo aquello, eh, él trajo, de alguna manera, esa visión y la puso. Yo decía ayer también, y con esto estoy contrariando un poco la, la tradición que tenemos, el, el arquetipo que se ha creado, ¿por qué nosotros vemos a Duarte? Y Lo veía estando en los actos oficiales ayer, esa foto inmensa que hay en la gobernación. El viejito que está ahí con peinado para el lado, ya con los pelos blancos y con un corbatín torcido. ¿Y por qué tenemos ese Duarte? Duarte fue un muchachito cuando, cuando lo vimos. Ya cuando estaba mayor no lo vimos. Lo vimos un poco con edad, pero de manera muy, muy efímera. Muy difusa. En el 64 y se fue de una vez. O sea, Duarte era un muchachito. Sí. Cuando él empezó a trabajar lo que fue la, la trinitaria, que tenemos que hablar de eso, sí. tenía 19 años. ¿Cuándo empezó? Bueno, ¿Cuándo vino? Si, pens si pensamos que nace en el 13. En el 13, correcto. Correcto. Y se va a, a Europa en el 27. Y vino en el 32. Tenía... Y vino en el 31. De o el 31, por ahí. Te tenía 19 años. 19 años. Sí. Cuando fundó la Trinitaria tenía 25 años. Y cuando se da la independencia nacional, <coughs> tendría, contemos, el, el 7 más 32 años. Era un hombre Entonces, joven. de ahí para allá no se le vio, porque él vino después de eso, después que lo expulsaron 20 bueno, años en después. El, encima del caballo muy difuso de, de un campo de Venezuela. Es bueno, el, pero, esa tan, que se dice pero que... también esa fotografía está sometida a una importante controversia histórica, ya. porque ese sistema de fotografía que fue en los años 30, creada por un francés, eh, no se cree que estuviera ya en Venezuela como para tener acceso en un campo tan apartado como estaba Duarte. El, el, el, esa esa, esa fórmula creada por Daguerre, que así se llama el Daguerrotipo, así se llamaba el francés, se, se puso en prueba en los años 30 en Francia, y, y entonces se cree que no pudo haber sido esa foto, pero tampoco hay datos que lo puedan contrariar con tanta fuerza. Son de las cosas que quedan sí. ya al final como una leyenda. El hecho es que, que se dice que esa foto fue original. Lo que yo creo... Y, y ya redondeando esa idea, sí. es que deberíamos eh, eh, ir, que estamos a tiempo todavía, de manejar en la mente la idea de un hombre sumamente joven y no un viejito que teníamos como independentista, como trinitario, porque era un muchachito cuando entonces. Esa imagen así, medio postrado, estuvo en Venezuela, lamentablemente, pero no aquí. Aquí no se le vio. Entonces, a veces lo queremos poner y, y la gente se idealiza un Duarte eh, muy, muy, un anciano, yeah. que, no, que no lo era. No Mira, lo era. en este en ese mismo contexto, tengo datos de que se ha recreado una imagen realmente muy vieja de Duarte, cuando lo que debemos recordar es un Duarte es que en, su, en su plena juventud. De labios pequeños, de sonrisa constante, de ojos azules, un tanto. Sí, eh, una mezcla entre. Ese no es un Duarte. Eh, interesado. Interesado, ¿verdad? No. De, de, bueno, de, el, el, por el ejemplo. De, ¿Cuál? Mostrando el arquetipo español. Pero es que él bueno, era español. Es, es que era Era hijo de un español. Es que era español. Catalán, y, y, una, y, y, una mulata. y era la colonia en ese momento, como lo bien lo refiere, y yo te compro esa parte. Sí. Porque la historia es la etapa en la que se construyó una república. Uh -huh. Pero en la parte que quiero... Y, y además, contar que tú digas, en ese momento teníamos un seguimiento a España muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo con la ocupación haitiana, era una especie de añoranza. Porque la cultura, todo, todo lo que venía, lo que se conocía, la religión, éramos todo España. Recoge ¿sí? incluso que Duarte se transforma o se transfigura en una especie de de impostor ante el, con, ante el el ejército haitiano para poder concretar un plan. Bueno, te voy a decir algo al respecto. Háblame Porque Tú de has eso. tocado un tema, si se quiere, un poco sí, sensible. a ver. es para desmitificar muchas cosas. Eh, no al ejército, para la construcción de la, de la fuerza que derrocaría en principio se entendía a Boyer y posteriormente fue a Jera. En el 44 ya nosotros no derrocamos no, a Boyer. Boyer no, estaba, derrocado ya estaba derrocado en Haití el sí. año anterior. Duarte tuvo que aliarse bueno, con los haitianos. Esa fue la, la principal eh, bujía. Ya derrotado, sí. Sí, claro. este era el momento. Yo debo decir que Duarte fue un estratega. Ya. Un estratega político y militar lo fue. Porque él concibió mandar mandó uno de los trinitarios, que ahora no recuerdo el nombre, que no pudo concretizar, pero después fue Mella hacia Haití, aquí a entrevistarse con la reforma. Y Mella salió para Santoma para no crear la situación de que voy para Haití. Porque eso era en ese tiempo peligroso. Sí. Incluso no lo sabía Sánchez. Sánchez le escribió a Duarte. Le dijo, pero ¿qué es lo que está pasando? Mella salió a Santoma y hay versiones de que está en la calle. Y él le dijo, sí, fui yo que lo mandé. Una misión que era secreta. Y él tuvo que venir en una embarcación a Haití. Haití y entonces montado a caballo a atravesar zonas agrestes para llegar a la casa de Rivier Chalesera, que era el principal opositor. Allí estalló la guerra civil haitiana que en 15 días derrocó. Porque ellos primero desestabilizaron allá para entonces a, a, a aprovechar. Claro, se, se, se coaligaron. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Momentáneamente. Momentáneamente, sí, entonces eso. se coaligaron. Por eso fue que pelearon aquí dominicanos y haitianos. Sí. Pelearon contra los remanentes de Boyer aquí y derrocaron a Carrientes los dos, entre los dominicanos y haitianos, y por eso formaron una junta militar en la que estaba Duarte. Duarte y haitianos. Solo que ellos, y con esto voy cerrando, que veo a Yerjan que hace mucha está manoseando un libro y está ansioso. Sí, sí, sí, sí. Eh, por eso fue que Duarte quedó designado y en principio los haitianos entendían que Duarte y los Trinitarios lo que querían era derrocar a Boyer. Fue después que se dieron cuenta: no, pero esta gente quieren derrocar a Boyer y el que venga por Boyer también. Como al efecto fue y como al efecto ocurrió. Es decir, los trinitarios querían derrocar a Boyer y eso lo, lo lograron. Lo logró primero la reforma, los reformistas haitianos, pero después entonces lucharon por derrocar a Gerard aquí y se lo lograron. Eso sucede en el, en el 43. En el 43, el 18 de marzo del 43, fue derrocado en Haití. Eh, Eboyer por Charles Seyra. Sí. Y entonces aquí, que estaba el general de Grote y después el general Carrier, fue lo que derrocaron en la Independencia Nacional, cuando se lanza el trabucazo, fue para derrocar aquí los remanentes eh, eh, eh, haitianos que quedan. Vamos Maestro, a ver. Con tiene? relación a la, a, la, a la fundación de la Trinitaria, que es el tema que nos que abordamos en el día de hoy, eh, se fundó... La Trinitaria, el 16 de julio de 1838. Y fue precisamente, eh, citando a Joaquín Balaguer, ¿verdad? Le dije que tenía los libros, le dije. En la casa de doña Chepita Pérez, que es la madre de Juan Isidro Pérez, el ilustre loco. Y que, desde mi punto de vista, tristemente olvidado. Esta es la casa, ¿verdad? Si la pueden enfocar aquí, eh, o sea, según cita Balaguer, aquí es la casa donde, donde se fundó la Trinitaria. Esos nueve primeros fundadores, ¿por qué no los resalta la historia dominicana como parte, eh, o como también padres de la patria? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. En, esos nueve, en esas nueve personas no estaba Rosa Duarte, la hermana de Duarte. Ni estaba Celestino, llegó después. Ni estaba Duvergé tampoco. Ni estaba Luperón tampoco. Y en principio no estaba Sánchez ni Ramón Meyer. Ellos no, no, no estaban. Entonces, la condición de padre de la patria no es, por ser, no es por ser parte de esos nueve. Ese fue el germen, fue el inicio. Es por lo que se hizo después. Entonces, yo pienso que la historia la ha resaltado lo que tiene que resaltar. Ellos estuvieron, fueron parte de la historia por estar ahí. Pero a partir de ahí, hubo algunos que jugaron un papel muy preponderante. El caso de Duarte, no solo como ideólogo de la, de la independencia sino por ser el hombre incluso que sacrificó sus bienes y convenció a sus hermanas y su hermano para que sacrificaran el resto de los bienes. Y por lo que pasó, Duarte tiene una historia, yo prefiero verlo, Yerian, como el hombre de carne y hueso que cometía errores y que, tenía, y, que, y que tenía cosas que si ahora lo valoramos y que uno pudiera cambiar, le dijera ¿pero por qué tú te fuiste por tanto tiempo? ¿Por qué no viniste en el 48 con la amnistía? Hay cosas que que pudo mejorarse. Pero la, la mente tal vez más excelsa, la mayor fidelidad a la República Dominicana, la mayor verticalidad reposa en Juan Pablo Duarte. Pero esa gente que tuvieron ahí, yo entiendo que tienen su parte en la historia, Aparecen como los primeros que estaban y algunos de ellos descollaron en muchos, muchísimos otros. Juan años. Isidro Pérez, por ejemplo, la historia no lo refleja prácticamente en nada. Pero y fue, bueno, y pero fue claro, hermano, de, de, pero lo de lo fueron a buscar en de la, la coleta línea de a Venezuela cuando salió corriendo con Duarte. Y lo refleja la historia que vino. Muy poca cosa. Si, sí. si, si ahora yo, por ejemplo, le preguntamos a 10 a, a estudiantes. ¿Y qué otra cosa pudiéramos decir? ¿En cuál batalla encabezó? Pero espera ese momentito. Eh, mm. Estuvo todo el tiempo al lado de Duarte. De hecho, era uno de los, de, de, los, eh, de los privilegiados de Duarte. Y cuando usted, por ejemplo, sale a preguntar a la calle, incluso a estudiantes universitarios, incluso a profesionales, ¿Quién fue Juan Isidro Pérez? Nadie lo menciona porque la historia lo ha dejado prácticamente eh, eh, olvidado. No, ¿Qué na, ha sucedido con la historia dominicana? Se puede mejorar. Te voy a decir algo, dando un saltito para atrás. Y lo digo siempre frente a los estudiantes. Lo voy a decir ahora. Yo le pregunto a ustedes dos, y posiblemente tal vez no manejen este nombre, Siriaco Ramírez. Tal vez no lo manejen. La historia lo ha dejado atrás. Y ahora le voy a decir quién fue sería Ramírez. Fue el primer hombre que habló y que luchó por la independencia de lo que sería hoy la República Dominicana. Fue el que se enfrentó a Sánchez Ramírez, que era un entreguista, con, con, claro, peleó no, en el Ceibo y, y nos liberó de los franceses, pero para decir, ahora tenga usted España esto. Para entregarnos a España El que peleó y le decía Pero nosotros no tenemos por qué volver a España Que no nos ayudó sí. Nosotros tenemos todas las condiciones Pero si Haití en 1804 en ese... lo hizo y esa, y esa cantidad de esclavos Se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo Y lo derrocaron Y nosotros por qué no podemos ser una república independiente Peleó, claro eh, Sánchez Ramírez era el atero El cortador de madera El que tenía todos los medios Y se le impuso Y yo me quejo y de hecho, que he quedado de llevar al ayuntamiento unos cuantos nombres, porque hay nombres que deben estar. Como la siriaque. calle 7, no, la calle 3, no, en es la un ciudad número. ya. Hay nombres que deben ya estar. En la Ese ciudad hombre Fue el primero, querer. señores, que de varios años antes de nacer Juan Pablo Duarte ya estaba hablando de la independencia y peleó por eso en Bondillo cuando se hizo, digamos, el primer Congreso. Se reunieron para ver qué iba a pasar, porque no vamos a liberar de los franceses. ¿Qué va a pasar ahora? No vamos a quedar con sol. Y él decía, así, con una república, que no era República Dominicana, él no tenía ese nombre en la cabeza. Él sí decía que era independiente. La historia lo ha dejado detrás. Igual que siento que a la propia Rosa Duarte, la hermana de Duarte, no sí. le han dado el sitial que esa mujer tiene. Lo que nosotros, está, tal vez lo que estoy hablando yo ahora y lo que ustedes conocen, parte de ello fue por esos apuntes de Rosa Duarte. Prácticamente en medio del hambre en Venezuela, Escribiendo cosas y copilando. Tengo, y, y, tengo, tengo, Francia, tengo datos. Maestro, uh -huh. los, los restos de Pedro Santana están en el Panteón Nacional, ¿verdad? Tú nomás vienes con gancho. ¿eh? No, pero la verdad, los restos de Pedro Santana están en el Panteón Nacional. ¿Cómo sí. es posible que en nuestro país, a, a, a este hombre que mandó al exilio, ¿verdad? a, a Juan Pablo Duarte, eh, que fusiló a Sánchez, a los padres de la patria, no, yo te voy a este decir. Y esté ahí. Sí, yo, eh, eh, mira, es una afrenta Ahorita. Y está la madre de Sánchez. Ahorita, como dicen los mexicanos. Y como estar ahí, en sí. el Panteón Nacional. ¿Cómo? Sí. Ahorita hablaban ustedes de. Un hijo de, de, de Sánchez. Eso es una historia interesante. Que después hay que re remembrarla. Que es la parte de la madre de Sánchez en el Panteón. Eh, es La tía. Martín. María Trinidad. María. Miren, la fusiló también. Sí, la, la fusiló. fusiló. Miren, no, pero le voy a decir más. Le voy a decir más. En honor a la verdad, los aportes de Santana fueron muchos en principio, porque hay que ser objetivo. Fueron muchos. En la batalla del 19 de marzo, la carrera, el número, en el 49 cuando se retiró Manuel Jiménez. Eh, con el miedo y ya viene Soluque para acá, lo mandan a buscar de nuevo que había renunciado y viene del este con 2000 trabajadores y se enfrentó y lo primero Duvergé lo atajó, eh, no lo dejó llegar a la capital pero lo enfrentó Santana, hizo mucho, pero terminó como lo peor de la República Dominicana y ese decreto debió ser el lápiz más maldito que firmó un decreto de esa naturaleza en el 75, ¿por qué yo creo esto? Y ustedes hablaban hace un momento de un proyecto de ley. Ojalá se anime algún legislador de San Francisco de Macorís. Así como reclama el Seibo que debe estar este hombre en el Panteón Nacional y lo, han, y lo han peleado, así reclamamos nosotros como la provincia que lleva el nombre del Patricio. No debe estar ahí aquel traidor de la República Dominicana. Fusiló a Sánchez, ustedes lo han dicho. No, no, no, no. Pero lo hizo también al año de la independencia con la tía de Sánchez y María sí, Trinidad. Me, me, me, me, y los hermanos Cuello, héroes nacionales. Sí, y les voy a decir esto, que me preguntaban anoche, es hasta sensible. En el año 1855, fusiló a Antonio Duvergé. Antonio Duvergé, no solo lo fusiló a él, sino a su hijo Alcides con 23 años y lo que yo le, le voy a decir que es hasta sensible y está en la historia que lo único que le pidió Duerge a, lo, a los que lo iban a fusilar que por, lo, que por favor fusilaran primero a su hijo tenía 23 años, para que su hijo no viera que estaban matando a su papá, a su padre ya o sea, le pidió él lo fusilaron primero al hijo al CIDES. en el 61 anesa la República Dominicana eso es muy profundo esa, y esa en el 64 pelea con un ejército español contra la República Dominicana. Lo peor que puede hacer es lo peor. Mar. Peleó contra claro. las... y es lo que merece por la cual merece no estar ahí. No estar ahí. Peleó porque contra ellos restauración... y murió. que algunos dicen que sí. se suicidó porque tenía tanta vergüenza porque un muchachito lo derrotó. Le ascendieron a general a un muchachito para pelear con él con 24 años. Gregorio Luperón mm. y lo derrotó en Bermejo en el 64 y él murió siendo español, se había nacionalizado ese hombre no debe estar en el panteón nacional y yo creo que es el mejor momento para que algún legislador diga, pero vamos a crear una resolución o una ley que diga, sacamos esos restos, que se le reconozca la parte de la, con objetividad, claro, lo que aportó, se les reconoce esa pero murió con claro. una sombra que no debe estar al lado de lo que él mató, No debe. incluyendo de la República Dominicana, sí. que por más esfuerzo que hizo, también la enfrentó que lo peor que se puede hacer. Que se, por eso se hay que rediseñar. Mira, hay ¿se se que le puede rediseñar. Hacer un monumento eso. Que diga que aquí descansan los restos del mayor traidor de la patria. Bueno, sería, sería, que sería, para que la gente eh, lo recuerde, Bueno, yo creo, creo <risa> mira, <el símbolo risa> Te voy a decir algo. <risa> Eres muy duro. Traído, claro, Te voy a decir. Traidor. Algo. Yo pienso que se puede hacer una especie de coloquio donde los intelectuales del país se pronuncien y ver hasta dónde fue el aporte y qué se puede hacer. Pero lo que eso se hace. Hay que sumar de ahí claro. esos restos y llevarlos. Estoy de acuerdo. Eh, por otro lado. Y lo vamos a eh, hacer. Él escribió un testamento en el 50 y algo, 1850 y pico, donde pedía que sus restos fueran enterrados al lado de los de Ramón. Ramón Santana, su hermano. Allá, en el Seibo. Él pedía eso. Hay que darle cumplimiento no a su deseo. Que sí, que hay que vamos a retraer entonces ese, ese testamento para poderle darle cumplimiento a su memoria. Creo que, y sí. Punto. Creo que sí. Bien, gracias la verdad gracias que no, quería, no, ve. no queríamos terminar esto esto. esto esto hay que seguirlo te agradecemos tu Función, presencia Función. en la forma qué exquisito te lo reconozco hermano y sí, sé sí. que tus estudiantes disfrutan de tus cátedras por la forma en que lo haces a veces soy medio emotivo verdad no no, no pero es, que llano, es lo que hace atrapar a la atención claro. de todos y con muchas gracias llano, que es lo más a ustedes gracias por estar con nosotros no se mueva volvemos sí. en breve ¡Gracias! Pero...